Wilson, ¿cómo estás? Cuéntame, Iván, ¿cómo te va? Y hermano, a ver si me ayuda con el vehículo de mi sueño, el que te dije aquella vez. Pero tú sabes que las tasas últimamente están muy altas y en muchos lugares te la fijan al principio, pero luego te la cambian y eso hace que cualquiera lo piense. No, no te preocupes, Iván. Oye, la noticia que te tengo. Aquí en Vega Móvil nosotros tenemos una tasa fija, de un 11% a 6 años en vehículos nuevos y en vehículos usados un 11.5 a 5 años. Y si yo tengo una reclamación, ya sea del fabricante o de la garantía que ustedes me dan, me quedo a pie durante ese tiempo. No, no, para esos casos, en Bengamoji tenemos una flotilla de vehículos de cortesía 2022 con seguro FUR incluido. Esto no tiene ningún costo adicional para tu adquisición de vehículo. Opa, ahora es ¿eh? que hay que hacerlo. ¿Cómo me evalúo? Para evaluarte puedes visitarnos en cualquiera de nuestras sucursales o escribiéndonos a nuestro número de WhatsApp 809-242-8208 Iván, es que en Vega Móvil siempre vamos más allá.